Como debe de ser. Eh, bien, mire, hay una sí. interesante información y además... Eh, resuelvo posi sí, pero... Positiva, positiva y que valoramos. Y que esperemos que sea efectiva, así como lo ha anunciado el gobierno, que a partir de enero el salario de los policías será llevado a 20 mil pesos. Ha sido una de las promesas del aumento salarial del cuerpo policial de nuestro país, además 20 mil sueldo base, sí, además de otros beneficios yeah. que, que, que se le irán sumando yeah. el, el tema de la comida, que es un tanto ahí hay que evaluar, porque a veces no le gusta como es de los comedores, me parece que, pero otros servicios acceso, acceso a préstamos eh Dignificar un poquito el cuerpo del orden. Que cuando veamos a un policía, a un agente, lo veamos con respeto. No, no salgamos huyendo. Eh, sí, que sea una persona que, que te dé ese nivel de confianza y, y, y esa ese nivel de protección que tú entiendes que debes de tener cuando hay un cuerpo de seguridad que se te acerque, que esté en las calles. eso es lo que nosotros necesitamos. Y. Con todo este tema que hemos hablado acá bastante de la reforma, de los cambios, de todo lo que necesita nuestra Policía Nacional y sus agentes, que hay gente hay gente buena, señores, hay gente buena, que tiene ese don de servicio, que quiere proteger al ciudadano, que si se te presenta una situación en la calle está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para salvaguardar tu integridad física y demás. Entonces, nosotros esperamos que... Eh, este sea el inicio de muchas cosas positivas para el cuerpo del orden. Eh, nosotros como sociedad lo necesitamos, como país necesitamos un cuerpo policial preparado, dignificado, transformar esa imagen que tiene eh, esta autoridad en nuestro país de seguridad y pues a partir de enero esperemos que sea efectivo porque esta gente que está ahí que sale a las calles a arriesgar su vida señores a enfrentar delincuentes a poner en riesgo eh, su, su integridad y prósperos a dejar hasta sus familias su, eh, a sus hijos huérfanos y todo lo demás porque que están en el eh, están en el esa, en, las, en situaciones de gravedad, están en situaciones muchas veces donde se pone en riesgo todo lo que es su integridad física y demás. Eso por un lado, quería presentar esta información que me parece muy positiva y valorada. En la medida de lo posible de, debemos nosotros de aspirar a que el, el sueldo, el salario sea más de los 20 mil, al igual que nuestro cuerpo de bomberos, señores. Un bombero no puede estar ganando 6 mil pesos o 10 mil pesos. Cuando un, regid, un regidor, un legislador te gana 300 mil, 200 mil, un regidor por ir una vez a la sala a capitular, El te, te gane 100 mil 10, y pico 000, de pesos, pues, señores. 8 no mil, aquí vemos, e -e vimos la nómina, ocho, hay salarios con 8 mil pesos de un chofer de un regidor no para recibe, andar a cuatro calles de San Francisco de Macorís. Y estas cosas favor. a mí me duelen, me molestan, y por claro. eso a veces es que me incomodo cuando veo esta inequidad, esta desigualdad. Un regidor te gana 100 mil pesos, 90 mil pesos, tiene un chofer, pero el bombero que sale a salvar nuestras vidas, que sale a arriesgar su vida, que gane 10 mil pesos, que es la media en el país completo, pero aquí en San Francisco de Macorís 6 mil pesos, y que un policía ahora en enero es que se le vaya a aumentar 20 mil pesos, oyeme, son cosas inentendibles, tú no la puedes digerir ni entender, mucho menos aceptar. Eso por un lado. Entonces, viniendo a la información que quiero sí presentar a modo de orientación a la gente a propósito de este día a día, del compartir, de los juntes, de los teteos, eh, del tema del COVID, los contagios, la tasa de mortalidad. Señora, vamos a ampliar esta información, la rinde el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer. El nivel de contagio a nivel eh, de positividad a nivel general en el país... Eh, y la tasa de, mortal, de letalidad, señores, en un 1.20%. Óyeme, esto es una noticia eh, muy buena, o sea, una noticia muy positiva. O sea, te dice que muy poca gente, o sea, estamos hablando de un 1% de letalidad de gente que podría morir con el tema del COVID. Entonces, el porcentaje, según Salud Pública, está por debajo del 10%. El porcentaje de positividad del 10% se registraba ayer en todas las provincias del país. Eh, estos porcentajes que oscilan entre un 1.56% en Monte Plata prácticamente en Plata no hay COVID, hasta un 9.40% en el Seibo es que, que ahí no hay gente. Eh, <risa> pero eso, eso es un porcentaje, qué tigre, eso qué tigre, se mide. No, se o sea, lo que se debe de hacer cuando tú mides en porcentaje es con una media. Si de cada 100 solo te sale uno... No tiene que ver si hay gente es que, o no. es no, mi, que, no, mira qué pasa. Es que la historia del COVID, Carolina, ha sido que, que donde, es más, donde ataca más es en las ciudades grandes, donde la, hay movilidad de gente. La de, de las grandes ciudades. Claro, las ciudades. Ahí vamos a las grandes así, ciudades, así ciudades así donde el Monte porcentaje Plata hay aumenta. aumenta. Pero pues, ahí hablamos. El Seibo, tres gente. Pues donde pues, se Que pues, pues, pues, pues, Le meta Santiago y Distrito Nacional. Ahora vamos a las grandes ciudades, donde la tasa de positividad es más alta. ¿A dónde? A las grandes ciudades, Santo Domingo, Santiago. En Santo Domingo, Santiago se reporta una positividad en las muestras procesadas en las últimas 24 horas de un 5.78% en el Gran Santo Domingo y 4.41% y un 4.98%, eso es en Santo Domingo y Santiago. A nivel nacional, ese indicador se coloca en un 4.29%, eh, y la, posi la positividad acumulada de las últimas cuatro horas llega a un 4.53%. Eh, en las últimas cuatro semanas, perdón. Eh, y, oye, estamos hablando de que en el último mes, en eso es que se sitúa el, el nivel de positividad, en un 5, vamos a decir, y el nivel más bajo notificado durante la pandemia y la letalidad como decía en principio de 1.2 por ciento entonces ante todo esto ante todo esto eh, es muy buena recibir esta información nosotros hablábamos de las fiestas, del compartir, de todo lo que se va a dar en estas festividades. Hoy estamos a 23 de diciembre, faltan ocho días para cerrar el año, pero ahí todavía falta el tema de los reyes, que para finales de enero ya es como que se viene normalizando eh, el nuevo año, o sea, dejando de lado todas las actividades y festividades. Entonces, ante todo esto, recibimos de, muy, eh, man de una manera muy positiva que se esté dando esto en el país, Hablábamos de qué se, estar, qué se ha podido estar dando en República Dominicana en comparación con otros países. Hay gente que dice, no, pero que el clima en Italia, en España, pero nosotros tenemos a Puerto Rico. ¿Cuánto es el porcentaje de vacunación en Puerto Rico? ¿Cuánto es el porcentaje de vacunación en República Dominicana? ¿Cuánto es el porcentaje de gente que se ha contagiado? O sea, ante todo esto tenemos un panorama muy favorable, tenemos un, pano un panorama muy favorable. Y sencillamente, por ejemplo, usted va hoy para su actividad, su fiesta eh, que va a ser para el pueblo, el ayuntamiento, con Miriam Cruz y el Alfa eh, y el Mozart, pues ponerse su mascarilla y ponerse y usted estar vacunado. Si le falta la segunda dosis, vaya, no vaya hoy ya porque mañana usted seguro va a beber y va a comer mucho, pero vaya el lunes, vaya a ponerse su. Segunda dosis, si le falta, si le falta ese refuerzo, póngaselo. Si eh, usted va a estar en ambiente donde hay mucha gente de diferentes medios, diferentes ambientes, diferentes círculos, que son gente que se, están dispersos, que se mueven mucho de un punto a otro, usted se pone su mascarita. Se mantiene un poco lejito, porque tampoco no hay... Yayán quiere que lo abracen, pero también claro. lo mejor es estar un poquito retirado. No, no vamos a esperar que todo pase y nos abrazamos con mucho gusto. A veces uno lo hace por el momento, eh, la emoción, el compartir, pero así aún alejados, sin tocarse la cara, de que estos esto, saludos, de besos en la mejilla. No, eso en estos momentos no estamos en besos, de mejilla ni cosa de lado con la mano. Entonces, ante todo esto... Eh, Percibo en lo particular, siento mucha tranquilidad con el tema del COVID. Eh, del contagio que ha bajado de manera importante, que la letalidad está en un 1.0%, señores, eso es un logro eh, importantísimo para nosotros como país, y la afluencia de los sectores económicos, he visto informaciones de muchos comerciantes, de hecho acá nosotros lo hacíamos, eh, veíamos en las noticias, con el tema de las carnes, del puerco asado, el pollo, que los que venden estos productos, quienes ofrecen este servicio, eh, sienten el auge, el aumento de las compras, de lo que mercadean. Asimismo, eh, hemos visto a nivel nacional, en Santo Domingo veía algunas entrevistas a los vendedores de, de estas épocas del año, donde sienten el aumento y el flujo de la gente. Todo esto te dice, te dice que hay una emoción, que hay cier cierto espíritu navideño, que hay cierta relajación y tranquilidad para mucha gente. Sabemos que está el otro lado de la moneda, donde hay gente que no le preocupa. Como veíamos una familia que no le preocupa la cena, sino que le preocupa los medicamentos para sus hijos, para su familia. Es muy triste, muy grave. Sabemos que somos un país pobre en subdesarrollo, con muchas necesidades, con muchas precariedades. Del otro lado tenemos ese, esa parte pintoresca de, de buscar avanzar, de prosperar, de tener mejores condiciones y calidad de vida que se logra a través del trabajo a través de la preparación, ciertamente nosotros tenemos un aspecto que no nos permite estar en mejores condiciones de vida como ciudadanos dominicanos, que son esas políticas y mal manejo de nuestros gobernantes y ese desarrollo humano que se debe eh, aplicar para garantizar que sea mucho más fácil el avance como ciudadanos de manera individual que es una competencia de los gobiernos, pero más allá de todo esto, nosotros hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, y lo debemos de seguir haciendo, y esto es lo que nosotros debemos como medio, como comunicadores, propiciar a que cada día las cosas sean mejores, que nuestros funcionarios hagan un mejor trabajo, que el uso de los recursos no lleguen eh, todos esos miles de millones a dos o tres, señores. Ese dinero no es para ningún funcionario, ese dinero es para garantizar eh, la calidad de vida de los ciudadanos, tener tener eh, nuestros servicios básicos suplidos, tener garantías, señores, de seguridad, de salud, de educación, de vivienda. A eso es que nosotros aspiramos a tener una mejor nación, un mejor país, donde podamos sentir un nivel de prosperidad, de seguridad y de garantía mucho mejor al que tenemos. Debemos de aspirar a más debemos de aspirar a más y como ciudadanos responsables debemos de ser empáticos estar pendientes, estar vigilantes de todas esas políticas que inician los gobiernos, del manejo que tienen nuestros funcionarios para poder eh, cerrar los años, cada época con un nivel de avance en tu vida, a nivel económico, a nivel de sentirte cómodo con tu país, de no tener que irte en yola señor, que, señores, de no tener que irte a estas travesías que estamos viendo que se están dando alrededor del mundo de no tener que pasar lo que hemos visto que ha estado pasando en las últimas semanas de ciudadanos que salen del país en busca de una mejoría y que pierden su vida, gente joven, gente con familia, con hijos. Entonces, ante todo esto, eh... Es en ese sentido, cuidarnos, protegernos con el tema que, que estamos viviendo, pero muy, eh, eh, muy, relajado, muy relajado todo lo que está pasando con el tema de los contagios, la letalidad, pero aún así continuar usando la mascarilla, continuar eh, el tema de la vacunación y por supuesto seguir vigilantes a todo lo que hacen quienes dirigen eh, nuestra nación. Mañana es 24 de diciembre, Cierro si Amado diciendo, mañana es 24 de diciembre. Decía en principio no es el fin del mundo, es el fin de un año para compartir en familia, con amigos, pero sobre todo cuidarse. Si llegamos sanos y viables a esta fecha, 23 de diciembre, tenemos que continuar haciéndolo. No vamos a perder el round a la última hora y es solo cuidándonos. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina.